Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Educharla de hoy, en la que vamos a continuar hablando de la evaluación educativa, tratando los temas que se nos quedaron pendientes en la sesión anterior. Hoy nos centraremos en la formación del docente, tanto la del docente en activo como la formación impartida desde las universidades en el Máster de Formación del Profesorado y la formación que se imparte en las Facultades de Educación. También hablaremos de cómo abordar la evaluación formativa, cómo implementar la evaluación continua en las aulas y los centros escolares y también sobre la organización de espacios en el aula y su importancia en la evaluación. Por último, abordaremos el tema de la evaluación y la inclusión. Cómo se puede tratar la diversidad y la inclusión a nivel educativo y qué estrategias eh, recomendarías. Para ello, vamos a contar en nuestra educharla de nuevo con María Antonia Casanova, que es profesora universitaria, directora del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid, ha sido inspectora de educación, ha desempeñado cargos en diferentes organismos educativos, experta en educación, en evaluación, diseño curricular, supervisión y educación inclusiva. Buenas tardes, eh, María Antonia, ¿qué te falta por hacer a ti en educación? Hola, buenas tardes. Pues espero que no me falte mucho porque ya son muchos años los que tengo, o sea que ya, ya, si no lo he hecho, ya poco tiempo voy a tener para seguir haciendo. Pero bueno, es lo que podamos. Aquí estamos contribuyendo a, a la educación de, de este país y de los que nos oigan, de todos los que nos escuchen. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Volvemos a contar con David Rosa, profesor de secundaria de biología y geología y coordinador del proyecto de Instituto de Innovación Tecnológica. Del Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel de Colmenar Viejo de Madrid, doctor en el área de la didáctica de las ciencias experimentales, y que trabaja también como profesor asociado en Magisterio, en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, Madrid, eh, David. Iba a decir? Buenas tardes, Madrid. <ríe> Tú también, ahí currículum completito, ¿no? Yo me considero un aprendiz todavía de todo y, y lo que me gusta es ponerlo en práctica, en, en, tanto en la universidad como con los de secundaria. Entonces, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Perfecto, porque Gracias. seguro que tienes unas aportaciones muy interesantes que realizar en la, en la charla de hoy. Y contamos hoy, como novedad, se nos ha incorporado eh, Mari Carmen Miquel Cortés. Es directora del CEIP La Pea de Vilamasán, en Valencia, profesora de primaria, con una experiencia de más de 20 años, acreditada como formadora en matemáticas ABN, ha implantado el método en toda la etapa de primaria, también es logopeda, imparte formación en evaluación y creación de instrumentos de evaluación, y además es tutora del curso del INTEF en evaluación y creadora del blog lascolamola.es. Bueno, Mari Carmen, también tú, un currículum abultado y muy interesante ¿no? desde el punto de vista educativo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sí, llevo muchos años eh, trabajando, estudiando y formándome porque, como dice David, eh, esto nunca acaba. Al que nos apasiona la educación... Es, es una constante activación y puesta en práctica de todo lo que vas aprendiendo y ve acompañando a compañeros. Y para mí es, es lo más gratificante que te puede dar la profesión que tenemos. Muchas gracias por poder contar contigo y por tu amabilidad. Ya verás, eh, y, y ya veréis vosotros y vosotras que estáis ahí viéndonos, eh, las aportaciones tan interesantes que, que tiene que hacernos aquí. Y por último, eh, presentar a mi compañera Silvia Romo, que va a estar atenta al chat y eh, ya sabéis que a través del chat nos podéis hacer todas las preguntas que, que queráis, que nos las irá trasladando, intentaremos contestar al máximo posible y, y bueno, que, que no queden dudas sobre este tema tan interesante. Buenas tardes Silvia. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí desde el INTEF. Intentaré dar paso a todas las preguntas que, que nos hagáis llegar y esperemos poder contestar a todo. Buenas tardes Venga. a todos. Buenas tardes. Venga, pues eh, vamos con, con la primera pregunta. Vamos a ir aligerando para no quedarnos sin tiempo, como suele ser habitual, porque todos estos puntos son muy interesantes. Empezamos con la formación docente. Eh, Vemos que nuestro modelo de evaluación necesita que la formación sea adecuada. Eh, hemos visto que, que hay un curso sobre evaluación competencial en el nuevo marco legislativo que se ha ofertado desde el INTEF y que bueno, ha tenido muchísima aceptación a nivel de matriculación. Se han completado todas, ha quedado gente fuera. Eh, hay un interés de los docentes por formarse. ¿Qué recomendaríais de cara a formarse, a autoformarse, a actualizarse los docentes? ¿Qué nos podéis comentar, María Antonia? Bueno, pues empezamos. Yo empezamos creo que hablando de evaluación, evidentemente, eh, ya nos lo dicen desde otras partes y es lógico, no solo tenemos que evaluar los aprendizajes o las competencias del alumnado, sino que el propio profesorado tiene que autoevaluar cómo está funcionando para seguir mejorando. O sea, realmente... La, la evaluación es una reflexión sobre lo que uno hace para poder seguir tomando medidas y avanzar. Y dentro de eh, esa autoevaluación del profesorado, cabe evaluar cómo nos estamos formando permanentemente, porque, bueno pues como bien decían Mari Carmen y, y David, si queremos seguir enseñando es que tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. ¿Qué es lo más recomendable o qué sería lo más recomendable para esa autoformación? pues um, Hicimos un estudio ya hace bastantes años desde la Inspección Central para ver qué repercusión tenía eh, la formación que, recibían, que recibía el profesorado a través de diferentes cursos, qué repercusión tenía luego en el funcionamiento de los centros y de las aulas. Y la verdad es que mmm, lo mejor de esa formación para que tenga repercusión en el quehacer del aula en los niños era eh, la, la formación en los propios centros. Es decir, que cuando un centro, como todo el claustro de profesores, detecta que necesita una formación, es decir, que necesita ahora, por ejemplo, para elaborar situaciones de aprendizaje, para evaluar formativamente, es decir, lo mejor no es que cada uno haga un curso aislado, sino que organicen un curso de formación en su propio centro a través de los centros de profesores, de diferentes medios que tenemos a nuestro alcance, y el curso se dé en el propio centro y se vaya aplicando lo que allí se dice. Porque si no, lo que ocurre es que hacemos muchos cursos muy interesantes que a un profesor o a una profesora le resultan interesantísimos, pero que luego no tiene repercusión en su quehacer en el aula, salvo de una, de una forma, yo diría, que muy restringida. Porque eso hay que compartirlo, es decir, eso tiene que ser una labor de centro, del claustro, para que mejore realmente todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y más ahora que estamos en este proceso de reforma, que, que, que, bueno, donde las competencias se han convertido en el eje de, de cualquier programación, yo creo que esa formación tiene que ir encaminada a que el conjunto del centro, todo el profesorado, eh, se forme en ello, con todas las variantes que tiene, también en evaluación, porque la evaluación, desgraciadamente, es un tema que se toca muy tangencialmente, es decir, eh, no sé si es que no nos gusta, bueno, no nos gusta demasiado, pero eh, hay que abordarlo. Porque eh, todos los discursos que hagamos de diversidad metodológica, de, de todo lo que queramos, si al final seguimos evaluando con un examen, nos hemos cargado todo el discurso. Así que también hay que, hay que formarse en evaluación. Y el otro día ya decíamos que es muy importante el estar actualizados en la bibliografía que va apareciendo, en cursos que van apareciendo, en el INTEF, en todas las comunidades autónomas, pero bueno, yo creo que de esto David y Mari Carmen nos, nos van a hablar mejor que yo. Mari Carmen... Llega tu turno. Como tutora de un curso de formación, ¿qué carencias y fortalezas has detectado en el docente que ha realizado o está realizando esta formación? El micrófono. Perdón. En la, en la primera edición y en esta edición estoy viendo que está coincidiendo todo. Para mí... La fortaleza más grande es la fortaleza que tienen los docentes, pero da igual en este curso que en el que sea. Es las ganas de aprender, de mejorar y de formarse. Que creo que ahí es un motor muy, muy bueno, a pesar de todo lo que recae sobre la docencia y el personal docente, siempre las ganas que hay sobre, para aprender. Para mí esa es la fortaleza. Y la debilidad en, en, en, el, en el curso que estamos realizando y estoy tutorizando con María Antonia, que es el de evaluación, es el que yo veo eh, también en, en la mayoría de los docentes, que es la poca información y formación que hay sobre evaluación, sobre evaluación continua y eh, sobre todo en la elaboración y el dominio de los instrumentos de evaluación. Porque como decía María Antonia, si tú siempre evalúas con una prueba escrita que también es válida, por supuesto, eh, evidentemente no estás uh, atendiendo, no estás evidenciando o sacando las evidencias del aprendizaje por competencias. Todo esto en la evaluación formativa va ligada a la metodología. Si no cambiamos las metodologías y las maneras de trabajar en las aulas, mmm, difícilmente, por mucho que nos formemos y entendamos de evaluación, no vamos a poder llevar a cabo la evaluación formativa, por eso es muy importante trabajar la metodología, la actuación que se haga en las aulas, el cómo aprenden nuestros alumnos para ver cómo los evaluamos. Y la, eh, pienso que donde más falla el profesorado es en el conocer, eh, no el dominio, porque tú puedes coger un instrumento de evaluación como es una rúbrica y aplicarla. Pero es que a lo mejor esa rúbrica no está hecha de manera válida y fiable, o sea, también hay que crear esos instrumentos para poder también dar respuesta a lo que tú estás trabajando en tu aula y a la diversidad. Utilizando la evaluación formativa con el feedback y los instrumentos de evaluación, estamos atendiendo a la diversidad que tenemos en nuestra aula y les, también los estamos evaluando de una manera más fiable eh, eh, a, a, en relación a, a los desempeños y, y, y al nivel de logro que están consiguiendo con los criterios de evaluación que estamos eh, utilizando para evaluar. Yo creo que va por ahí eh, eh, la necesidad y la carencia que tienen y es generalizada. O sea, además ellos mismos cuando hacen su autorreflexión lo, lo ponen, que no tienen dominio en, el, en la utilización de los instrumentos de evaluación. Bueno, vamos a ver si eso poco a poco cambia con la formación adecuada, ¿no? Porque también es muy importante el, el analizar eh, tan, pues, tanto fortalezas como debilidades que se observan. Bueno, pues la manera de intervenir y de solucionarlo. Por eso eh, es, es tal... muy importante los planes de formación que decía María Antonia. Nosotros ya en la comunidad valenciana llevamos ya mucho tiempo... Eh, haciendo planes de formación de centro y pienso que los equipos directivos tienen mucha una función muy importante, motivadora y de impulso de que eh, en los centros se haga la formación de los equipos docentes para dar respuesta a ese proyecto educativo que se tiene y al proyecto de dirección. Eso, eso hace que el claustro tra trabaje al unísono para, para conseguir lo que estamos esperando que es poder eh, trabajar por competencias, evaluar con esas competencias el uso de las TIC. Es decir, es todo un conjunto de necesidades de formación que tienen que ir saliendo de ese claustro. Porque es la mejor manera de poder trabajar en conjunto y hacer un buen plan eh, de mejora para, para, para trabajar con el alumnado a todos, a todos los niveles. David, tú como docente de secundaria, ¿qué, qué estás observando eh, entre tus compañeros? Eh, ¿Hay ganas de aprender? ¿Hay curiosidad hacia nuevos modelos de, de evaluación? ¿O más bien eh, hartado, eh, uf, paso? Así lo vengo haciendo y así voy a seguir. ¿Cómo, cómo, cómo lo notas? ¿Cómo, ¿Y cómo se están formando los docentes en, en tu entorno? Bueno, en general una gran mayoría es cansancio, cansancio de los cambios, de las leyes, ¿no? Y ahora me tengo que adaptar, pero esto no pasará a todos. Siempre hay gente más dispuesta, pues venga, adelante, ¿no? A, a dar rápido el salto, ¿no? Ese cambio. Pero claro, ese cansancio también le lleva a, a, a bloquearse, a tener intranquilidad si se están ajustando a la ley, tengo a los compañeros de jo, ¿cómo? Compañeros de biología en mi departamento. Es que no, no me ha salido el currículum. Por ejemplo, el otro día buscábamos el de botánica aplicada y no ha salido en la Comunidad de Madrid. Entonces tenemos que coger, adaptarlo, ¿no? Y entonces todo eso te genera intranquilidad. Ya solo adaptar los conocimientos, ¿no? los, los saberes básicos y, y luego dar el paso a la evaluación, claro. La evaluación que se venía haciendo, intentas adaptarlo, ¿no? Y, y en mi entorno, eh, por ejemplo, en, en mi centro, lo que ha comentado antes María Antonia y lo que ha dicho Mari Carmen, eh, se ha dado ese paso, la formación en el centro se viene haciendo todos los años, hay un buen contacto con el CETIL de la Comunidad de Madrid, el que nos corresponde, y, y este año teníamos la necesidad de poderlo empezar esa formación desde la primera semana de septiembre, y se ha logrado, se ha logrado, y claro, en la primera semana de septiembre tenemos más horas durante el horario de mañana en secundaria, y, y al acabar, ya cuando empezamos con los estudiantes, pues hay que pasar al horario de tarde, porque no nos dan horas para la formación eh, durante la mañana, ¿no? como en la empresa privada, que te dejan días para irte a formar. Eh, vale. Se ha creado un curso de, de, de profesores nuevos y un curso de profesores veteranos. Si me escucha el director, ya, me, a lo mejor me echa la bronca en algún momento. Eh, el de los nuevos, estaban todos obligados, porque eran nuevos. El de los veteranos, ¿Se han apuntado todos? No. Eh, hay cansancio también, también tenemos vida ¿no? Y, y se ve que se ha puesto en eso, yo por ejemplo tengo que dar una parte del curso, a ambos, a nuevos y a veteranos, me dedico a dar más, eh, qué se puede hacer con las TIC, metodologías, ¿no? pero no hay ningún apartado de evaluación. Entonces, también se quedaría cojo el curso. Eh, damos, lo, lo hablábamos en la sesión anterior de las educharlas. Eh, metodología, pero tiene que ir relacionado con su evaluación y viceversa. Entonces, sí, ese cansancio es patente. Vamos a a hablar ahora de, de las facultades de educación y los másteres de acceso a la función docente, que llega, se están haciendo muchos estudios sobre evaluación. ¿Llega esa, esa información a los docentes a, a pie de aula? María Antonia. Pues yo no sé si se están haciendo muchos estudios de evaluación. Sí se hacen muchos estudios de investigación en general, de metodologías, pero la evaluación no suele ser un tema que se aborde de forma tan amplia como, como el resto de los temas. Yo creo que la investigación va más por metodologías, por evolución, es decir, ahora toda la parte de tecnología. Pero la evaluación no es un tema que se aborde con demasiada profundidad ni con demasiada amplitud. Y habría que animar, efectivamente, a las universidades a que abordaran la evaluación, cómo se produce la evaluación, cómo se debe producir la evaluación por competencias y, por supuesto, en relación con la escuela. Hay universidades que sí tienen establecido um, toda una serie de visitas y trabajan con escuelas y están, y el profesorado de la universidad está muy relacionado con las escuelas y conoce bien las escuelas por dentro. Otras no tanto, y la evaluación o los estudios en general sobre educación y en concreto sobre evaluación, si se hacen sobre el despacho, pueden resultar demasiado teóricos y no aplicables. Aquí um, se puede dar un problema. Y es que eh, eso te lo cuentan en la propia escuela. Llega el experto, entre comillas, de la universidad, sin comillas, no, no, es, no, no es peyorativo. Simplemente que llega una persona de la universidad, llega a la escuela, trabaja con ellos, recoge muchísimos datos, se vuelve a su universidad, sale, salen las conclusiones, sale el estudio, pero eso no revierte a la escuela. Y de eso se quejan las escuelas. Dicen, es que hemos estado aquí trabajando. Puntos, mucho tiempo y luego nadie nos dice que ha salido. Entonces, ¿para qué vamos a colaborar? Eso también por parte de, de los centros, también hay un cierto cansancio. Como decía David, hay cansancio en los profesores, pero también en general hay veces que después de que colaboran muy activamente con el profesorado de la universidad, el estudio se queda en la universidad, pero no repercute en la escuela. Entonces, no nos sirve, que es lo que yo decía antes, ¿qué pasa con los cursos estos individuales? Pues sí, le sirven a una persona, una persona aprende mucho pero eso no beneficia a la escuela y realmente la evaluación si sirve para algo, si tiene que servir para algo es para mejorar y cualquier estudio que se haga especialmente en evaluación tiene que repercutir en, que, eh, en detectar los puntos fuertes de la escuela, en decirle esto lo haces muy bien y hay que afianzarlo y tienes que seguir en esta línea y también esto hemos observado que puedes mejorarlo y, y, y que eso repercuta en esa, en esa mejora de la escuela, porque si no, los centros también se cansan de estar colaborando permanentemente con la universidad y que luego no les siguen resultados. No obstante, yo insisto, creo que en la universidad se deberían extender más y ampliar más los estudios y las investigaciones sobre evaluación, porque hay mucho de otros temas, pero la evaluación sigue sigue siendo un tema un poco, bueno, así puesto en cuestión y no fácil, con lo cual no se aborda demasiado. David, ¿cómo ves tú este tema desde, desde tu posición de profesor asociado de la Facultad de Educación? Bueno, eh, bueno yo estaba en los dos sitios, ¿no? He, he, he recibido, he asistido con mis alumnos a aportar investigaciones, datos, mis alumnos de secundaria para la universidad y luego al año o así hemos tenido que llamar, oiga, ¿y de esto qué se sabe? Claro. <ríe> y no, no llegó. Y, y desde la universidad, bueno, yo como asociado, claro, me dedico más a dar clase. Las investigaciones que puedo hacer son sacando mucho tiempo y de mi tiempo libre, pero son poquitas como, como asociado. Me meto en cositas sobre medio ambiente, sostenibilidad, en evaluación yo todavía tampoco he investigado mucho y, y lo que sí veo es que, que no llega. Al, a, a mí como docente de secundaria, si me quedo como docente de secundaria, no me llegan las conclusiones, los estudios. Tienes que hacer tú el esfuerzo para encontrarlo, para conseguirlo. Cuando salen esos estudios, te lo presentan con eh, artículos científicos, eh, farragosos para el profesor, que no esté metido en ese campo. Y porque generalmente buscas y de, vale, quiero ver las conclusiones, pero ver qué utilidad puede tener estas conclusiones ¿no? para, para mí. Para, eh, estoy a pie de aula ¿no? y, y bueno o se presentan los congresos. Te tienes que presentar al Congreso y, y que algo te sirva, porque la forma de presentación de los congresos también eh, tiene lo suyo. En, en la, la forma de hablar con, con bueno, claro, con el lenguaje técnico de cada materia, ¿no? Y no llega a, a al docente que está a pie de aula en secundaria, ni en infantil, ni en primaria, y se sacan buenas conclusiones pero que les podría valer, habría que acertarse como dice María Antonia, a llevar allí las conclusiones y a decir... Sí, es cierto, que no, sí no, es falta hay una divulgación, porque hay una brecha entre... Una, una divulgación adaptada, es sí, decir, sí. Una, una transposición didáctica eh, del experto de la universidad a, al experto en secundaria, al experto en primaria, eh, a su lenguaje que te entienda para que lo sepa aplicar porque si te da el artículo científico es muy probable que, que te quedes cómo estás y dices, bueno, ¿y cómo lo aplico? Entonces, sí faltaría esa, esa divulgación. Eh, vamos con, con la evaluación formativa. ¿Cómo abordamos la, la evaluación formativa, Mari Carmen? Eh, a ver, la evaluación formativa eh, se tiene que trabajar y se tiene que lograr haciendo eh, un trabajo en el aula de tareas eh, complejas y significativas. Si ese trabajo no lo hacemos en el aula, eh, difícilmente, como he dicho antes, se puede evaluar eh, pues por, por una evaluación competencial y formativa. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil si una persona no es conocedora de metodologías o le da un poco de miedo, porque sí que es cierto que hay reticencia por parte del profesorado a veces de poner en marcha alguna metodología o, alguna, o, alguna, o algún instrumento de evaluación que hemos hecho en algún taller. Entonces, lo que, lo que deben hacer los centros es eh, hacer un acompañamiento. Por eso la importancia de los equipos directivos y la importancia de eh, los compañeros, que a lo mejor no tenemos tanto miedo de poner ciertas cosas en práctica que evidentemente la primera vez que las pones pues y a lo mejor ni lo has hecho correctamente, ni, ni te sale y tú vas al mismo tiempo que lo vas poniendo en práctica, vas investigando. Por eso esto también estaría muy ligado a lo que estáis exponiendo de las universidades, que deberían de trabajar en paralelo con nosotros y eh, buscar nuestros centros como escenario para investigar y poner en práctica cosas acompañando al profesorado. Porque hay gente que tiene miedo de eh, innovar o de salirse un poco de su zona de confort. Entonces, en mi centro, por ejemplo, lo que hemos ido haciendo es codocencia durante mucho, porque eh, durante muchos años hemos estado poniendo en práctica eh, técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación, en pequeñas actuaciones, porque todo no se puede poner ahora Venga, ha llegado este cambio y ahora y la gente se siente muy mal porque no se siente preparada, ni acompañada, ni formada. Entonces, si todo esto se va haciendo con pequeñas, eh, con pequeñas acciones que van haciendo que el profesorado se sienta más seguro, pues esto a, a ayuda a que, a que la, a, el, en el aula vaya cambiando, el profesorado vaya cambiando y se sienta un poco reforzado por los equipos directivos y por compañeros que ya a lo mejor llevan tiempo poniendo en funcionamiento, pues por ejemplo, trabajos cooperativos o, o la distribución de las aulas en rincones para trabajar luego la diversidad y que haya en el aula una actividad autónoma por parte de los alumnos. si es, Tú lo puedes ver y puedes decir, ¡uy, qué bonito! Sí, pero ¿y cómo lo pongo en marcha? ¿y quién me ayuda? Si siempre tenemos un compañero que nos ayude... Pienso que todo esto se puede ir implementando en los centros, pero poco a poco. Es decir, el que quiera este año poner en marcha todo lo que la logro sin haber hecho antes, pequeñas actuaciones, yo creo que, que, que, que, se, que se van a estar muy frustrados. Porque se necesita una práctica en el aula para ir poniendo todo esto en marcha y, y una experiencia ya previa para ir cambiando muchas cosas que la LOMLO evidentemente ha puesto, pero que ya llevan en funcionamiento mucho tiempo, porque el tra eh, trabajar por competencias, evaluar por competencias eh, la, las metodologías activas no son de ahora, no son de ahora, eh, son de hace muchos años y, y hace muchos años que mucha gente las está poniendo en en, en marcha lo que pasa es que ahora pues hay un movimiento las redes sociales también ayudan a difundir muchas cosas la gente va viendo mucho más que se veía antes entonces pienso que eh, hay que ir paso a paso y teniendo claro un plan de actuación eh, pues de diferentes eh, cosas que hay que ir introduciendo como si tú estás metiendo metodología activa pues un poco vas metiendo los grupos cooperativos vas evaluando ese trabajo cooperativo, ya vas introduciendo diferentes eh, herramientas para, para evaluar. Luego, si trabajas nosotros el plan de mejora, son, han, hemos ido y, y a, eh, estableciendo talleres, talleres que van a, trabajando tareas más complejas, como la resolución de problemas, eh, como ha sido la composición de textos en toda la primaria, con todas las tipologías de texto. Y esto también ha hecho que profesores que veían como un miedo a dejar de trabajar los contenidos, han trabajado los contenidos y luego los han aplicado en los talleres. Entonces ya han ido haciendo pequeñas actuaciones en donde el alumnado ha tenido que realizar unos desempeños totalmente diferentes. A memorizo unos contenidos que a veces hay que hacerlo para tener esa información. Entonces han ido compaginando esas dos, por eso digo que hay que ir implementando las cosas poco a poco y con el acompañamiento siempre de los de, de compañeros o de grupos de trabajo que vayan ayudando a los demás. Mi visión como directora durante muchos años ha sido esa y esa es la que estamos trabajando y pienso que es de éxito porque el, el, el claustro se siente seguro, aunque no todo lo hagan al mismo tiempo sí que van haciendo pequeños cambios y eso a la larga, por eso digo que esto es una visión y de, de los resultados a son a largo plazo. No, no, no puedes esperar que este año todo el mundo evalúe y utilice los instrumentos y vaya cambiando pues seguramente no lo van a hacer, pero si hacen una parte en la prueba escrita para una cierta parte de contenido, pero luego hacen unos desempeños que tengan que utilizar unos instrumentos, como es una rúbrica, una escala de evaluación, que ellos ya van sintiéndose seguro, pienso que ahí es un poco el cambio, donde hay que ir haciendo pequeños cambios, porque si no el profesorado se siente muy solo. Eh, María Antonia. ¿Qué te parece todo, todo esto? Perfecto, es que hay que hacerlo. O sea, ya decíamos el otro día que, que el modelo de evaluación continua y formativa no es nuevo. Que bueno, pues que legalmente en España lleva implantado 52 años. 52, ¿eh? 52. O sea, no ni uno, ni dos, ni cuatro. Entonces, que yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos animando a dejar el examen a un lado, que puede servir efectivamente, como decía David, en secundaria, que tiene 150, 200 alumnos, un profesor de primaria, un maestro de primaria, sabe perfectamente lo que, lo, que, lo que dominan cada uno de sus alumnos, porque los conocen incluso mejor que su familia. O sea que realmente el mantener el examen muchas veces es, es por pura rutina. Pero bueno, eh, yo creo que todo esto se puede hacer. Que evidentemente para evaluar competencias hay que cambiar metodologías, porque si yo, o sea, si yo tengo a un chaval eh, leyendo un libro toda la mañana y haciendo unos ejercicios, yo no puedo... Eh, eh, valorar qué competencias está desarrollando, posiblemente esté desarrollando muy pocas, porque la competencia es un conocimiento aplicado, pero aplicado a la realidad de manera que efectivamente se vea eh, qué sabe hacer, cómo lo sabe aplicar, cómo lo puede utilizar. Para eso tienen que hacer cosas, tienen que hacer cosas, no solo leer y memorizar un libro, que encima en la mayor parte de las veces no lo entienden, pero eso es fundamental. Esa metodología es fundamental y esa metodología, una metodología de tipo activo, por equipos, pues como decía Maricarmen, con rincones o con no rincones, pero eh, eso exige también el disponer de unos espacios adecuados para poderlo realizar. Dentro de las aulas se puede trabajar por equipos bien, porque ya hay muchísimo profesorado y muchísimos centros donde se viene haciendo. Y una organización de esos espacios y una organización de los espacios a nivel de centro. Es decir, el otro día también comentábamos de pasada que, que la arquitectura muchas veces condiciona la forma de trabajar. Es decir, si solo tengo un aula y es, eh, y es un aula eh, donde me caben 20, 25 niños y nada más, pues si yo en un momento determinado, ahora que hemos recuperado los ciclos en primaria concretamente, eh, que el primero y el segundo año de, de primaria es un ciclo, es decir, es una unidad organizativa y curricular y yo quiero hacer un trabajo con primero y segundo, con niños de 6 y 7 años, pues hay colegios que no pueden porque no tienen espacio. Entonces ahí exige esa arquitectura, ese diseño. No diseño curricular, sino diseño arquitectónico, nos tiene que permitir una organización más flexible para utilizar estas metodologías activas que favorezcan el que yo pueda hacer una evaluación de competencias. Si no veo qué competencias están aplicando los chavales, no las puedo evaluar. Entonces es obligado. A, a Mari Carmen, creo que, una, una que querías... Cosa. Dime. Sí, No, a todos nos habrá pasado. Bueno, en secundaria nos pasan más. Eh, les mandas un trabajo y, y habrá que exponerlo, tal. Y les dejas, tú sigues dando tu tema, claro, yo ya he aprendido de eso, ¿no? Y es, examen, o les toca exponer el trabajo. Y, y oh, ¡Qué guarrería me están haciendo! Vamos a ver. ¿Se les ha hecho la evaluación formativa? Es que mis, mis, mis compañeros me lo dicen, ¿es que me han hecho una guarrería? Digo, pero bueno, ¿les ha ido revisando, ¿no? ¿Cómo lo han ido haciendo? No, no. si no se les ha revisado. ¿Cómo, ¿Cómo van a, a saber cómo hacerlo mejor? Hoy en primero de la ESO, eh, me querían hacer un trabajo voluntario do, do, dos, dos nenas. Y digo, venga, sí, he aprovechado el trabajo. Digo, ahora voy a echar la bronca así, digo, de mentira, ¿vale? Diciendo, hay que mejorar esto, hay que mejorar esto. Y todos los demás iban escuchando lo que había que mejorar. Y, y, y se ha aprovechado un solo trabajo para dar un feedback que pueda valer para una gran mayoría. Pero algunos lo habrán captado y otros no, ¿no? Pero, pero eso sería parte de evaluación formativa. Muchos profesores lo están haciendo, no lo llamaron así, ¿no? No lo llamaban así, ahora, ah, ¿qué era eso lo que yo estaba haciendo? Y igual, eh, llegas al examen, si no han entendido nada, Jolín, tenías que haber ido haciendo esa revisión. Claro, perdón, es que la evaluación formativa es, que, sí. es la que evalúa los procesos. Hmm. Si tú no evalúas el proceso, luego... Evaluar el resultado, evalúas el resultado cuando ya no tienes remedio, es decir, ya te das cuenta de que el niño no ha aprendido nada, el otro día comentábamos una, una viñeta de Manolito y de Mafalda cuando le preguntaba a la maestra qué, qué, qué es lo que no has entendido y decía desde marzo hasta ahora nada, claro, o sea, si yo voy solo a evaluar el resultado y no he arreglado por el camino las dificultades que se han presentado, obviamente no se hace evaluación formativa y cuando nos encontramos con el resultado ya tienen muy mal arreglo las cosas. ¿eh? Por eso, eso es muy importante lo que se está comentando, para que se diferencie la evaluación formativa de lo que no es evaluación formativa y los centros carecen de esa, de, dijéramos, de esa planificación, porque cuando tú haces evaluación formativa, tú planificas los contenidos, la metodología, las actividades o las tareas y esa evaluación. Esa evaluación tiene que estar a lo largo de ese proceso, por eso es importante el feedback, y el feedback también es muy importante cómo lo vamos a dar. Es decir, si yo estoy dando un feedback, simplemente que le doy la corrección, ahí no hay feedback, ahí no hay, no, no hay un aprendizaje porque él lo corrige como tú se lo has dicho y, y ya está. Entonces, es importante saber cómo vamos a dar ese feedback. Es decir, yo le doy, eh, le doy la corrección, le digo dónde está el fallo y también le propongo cómo se puede mejorar. Le propongo actividades para que él refuerce eso. ¿Dónde se consigue eso? Haciendo, haciendo unas metodologías donde hay unos procesos largos y complejos y si tú haces ejercicios donde la respuesta es cerrada y ya no hay más, ahí no puedes hacer evaluación formativa. Por eso, en el plan de mejora que yo propongo, que es el que estamos trabajando ya años, en los talleres, le digo talleres, como cualquier persona podría decir o, o, otra cosa, pero nosotros estamos trabajando por talleres. Claro, si tú a lo largo de un curso, por eso es la formación, la evaluación formativa del la LOMLOE, propone una única sesión de evaluación porque es al final del proceso donde tú has visto durante todo el curso cómo ha ido evolucionando ese alumno. Si tú eh, eh, planteas por ejemplo, la resolución de problemas, donde puedes trabajar todos los contenidos de matemáticas en esas resoluciones de problemas. Se va trabajando cómo se resuelven los problemas, cómo se elaboran los enunciados, eso durante las sesiones con dos profesores, por eso la importancia de la codocencia, y tú vas eh, a, realizando toda todo la elaboración que va haciendo ese alumno de esa tarea tan compleja, la vas reestructurando y él va haciendo autorregulación. Por eso, los instrumentos es importante utilizarlos tú y utilizarlos el alumno para autoevaluarse o para auto hacer una autocorrección o una autorregulación de ese proceso que va aprendiendo y que, claro, conlleva eh, procesos complejos para la elaboración de destrezas, habilidades, conocimientos. Por eso eh, es importante tener esa formación y saber de lo que estamos hablando para poderlo poner en marcha. Si no. No lo vamos a hacer bien. Y es donde la gente ve la evaluación como la calificación que le voy a dar al final de esto. Yo le doy un examen, me saco una nota y ya está. Eso es lo que ha sacado. No. En primaria, sobre todo en primaria, yo siempre he considerado que el alumno tiene el derecho de aprender. Por eso hay que ir haciendo estas actuaciones para ir ayudándole en que él vaya regulando sus técnicas de aprendizaje y vaya mejorando en el aprendizaje. No es que no saben hacer una redacción. Tú lo has trabajado. Es que eso es un proceso muy laborioso. Para eso se hacen las sesiones de los talleres, para tú ir haciendo que ese alumno vaya aprendiendo a elaborar un texto que no es fácil. Y luego le vas ayudando a autorregular y a mejorar. Eso es un proceso muy largo. No puedes hacerlo con dos sesiones y paso de esto y me voy a otra actividad. No, no sé si me estoy explicando, pero es que eso es muy importante ¿eh? para entender la evaluación formativa. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos trabajando? ¿Y qué le estamos enseñando? Porque el alumno tiene que saber antes de empezar qué es lo que quieres que aprenda, cómo lo va a aprender y cuál es el nivel. Por eso los instrumentos le dan a ese alumno una información para ir adquiriéndolos e ir mejorando si quiere pasar del nivel de logro que tiene adquirido. Eh, creo que querías mostrar una diapositiva que habías preparado, una presentación, ¿verdad? Sí, sí. Eh, luego eh, eh, haré los instrumentos, pero eh, aquí ay, no se ve, a ver. La no no, ve, del plan de mejora. Ahora, ahora perdón, perdón, a ver, es que no se ve, ahora, vale. Para mí el plan de mejora puede ser el motor que pueda eh, arrancar en un centro para trabajar de manera competencial y de manera inclusiva. Si tú trabajas por competencias y si trabajas con la diversidad de ese alumno y con... Y espera, con... Espera, espera un momentito, espera. Eh, disculpa Mari Carmen, no se, no, se ve, no, no, no se ve la diapositiva. Vale, un segundo, espera, un segundo, no se ve, sí, porque no he compartido lo que quería compartir. Ahora, eh, compartir, Perdonar, eh, ¿se ve bien? Sí, sí. sí ahora ya lo vemos. ¿Lo veis? Vale. Para mí el plan de mejora sería, eh, por lo menos es como lo estamos haciendo en nuestro centro, sería un motor, un motor de arranque donde todo el claustro eh, trabaja por eh, organizar el centro con las diferentes actuaciones que se puedan organizar. El plan de mejora sale de las evaluaciones y de los resultados que vamos obteniendo de nuestros alumnos, por lo tanto, todos sabemos qué carencias hay. Y hace años ya vimos en mi centro pues, que la resolución de problemas no estaba eh, no, no adquirida, sino que había una dificultad muy grande, una dificultad en la comprensión de textos, una dificultad en la expresión oral una dificultad en la composición de textos, en poder elaborar textos y sí, se sabía muy bien el contenido y sacaban buenas notas, pero luego cuando les pedía, entonces, ¿qué hicimos? Trabajarlo y es cuando pusimos en marcha todo esto. Eh, pusimos en marcha diferentes talleres y al principio era, por eso digo que a veces la investigación también se tiene que hacer en los centros, porque nosotros empezamos haciendo eh, desdobles y luego hemos visto que eh, la, eh, la codocencia da mejores resultados, al menos esos son los resultados que nosotros tenemos, ¿vale? A lo mejor en otro centro funcionan eh, funciona mejor los desdobles por las características del profesorado, por las características del grupo, depende. Para mí, un plan de mejora es una... Una, realizar actuaciones competenciales y tareas complejas, con talleres, con, con, con, con actividades que puedan desarrollar un, un, unos desempeños y unos productos en el alumnado. Profundizar en la evaluación como proceso de mejora de aprendizaje y enseñanza, es decir, también sirve para autorregular y poder cambiar nuestras, nuestras actuaciones didácticas y metodológicas. Hay que hacer también un análisis de lo que se está haciendo, qué resultados se tienen para que el profesor también cambie o bien la dinámica que está llevando, la metodología que está haciendo, los grupos, como los ha organizado. Pues yo los cambio porque este grupo no me funciona. Es decir, qué rol tenemos cada uno. Luego los ambientes de las clases, eso es muy importante. Eh, hay que organizar ambientes tanto dentro del aula como en el mismo centro para poder trabajar a nivel cooperativo o a nivel de grupos pequeños para ir elaborando eh, actuaciones o, o talleres o actividades complejas con el alumnado. El profesorado tiene que saber utilizar los instrumentos y elaborarlos y hacer que sus alumnos los utilicen. Para eso hay que... Hay que trabajar con el alumnado, hay que enseñarle a ver qué es un instrumento, para qué le sirve, qué obtiene con él, eh, cómo va a evaluar y, y, y qué evalúa. O sea, y ese instrumento, dependiendo de qué alumno, pues se tendrá que hacer adecuado al lenguaje o a la comprensión del mismo. La codocencia para mí es muy importante y creo que está funcionando muy bien. De hecho, nosotros en el método ABN lo hicimos así y fuimos aprendiendo unos de otros. El, los proyectos de innovación que pueden hacer act, eh, actuaciones de éxito dentro de la escuela, por ejemplo, nosotros teníamos un noticiario con un blog, entonces ahí trabajamos todos los bloques del área de, de las lenguas, de todas, ¿vale? El feedback en evaluación formativa, el feedback es, vamos, si se habla de evaluación formativa, se habla de feedback. Y el perfil del alumno, mira, esto ya lo tengo hecho de hace tiempo, y es que creo que es muy importante crear un perfil del alumno que queremos que salga de nuestro centro. ¿Con qué nivel queremos que salga? ¿Qué queremos que sepa? ¿Qué tiene? ¿Cómo tiene que ser como persona? En mi centro eso se trabaja mucho porque para nosotros es muy importante qué tipo de alumno sale de nuestro centro. Y no solo a nivel de competencias, de saberes, sino de actitud, de comportamiento, de convivencia, de respeto, de todo lo que engloba a una persona íntegra en la sociedad. Entonces yo pienso que esto podría ser un motor de arranque en los centros. Eh, muy interesante lo que habéis comentado de, de los espacios, de la relación entre el uso de los espacios y su importancia en la evaluación y en las metodologías activas. Eh, David, creo que vosotros habéis hecho ahí algunos cambios en vuestro centro, ¿verdad? Sí. Ah, pues mira, voy a, voy a compartir para Me compartir. A enseñaros una, una fotito. ¿Se ve bien? Pues mirad, eh, bueno, esto es producto de un seminario de formación en centro. Entonces, eh, juntarse para ver cómo transformar espacios. Sí, yo había hecho un curso de lo del aula del futuro, eh, veía cosas, esto es como cualquier metodología o, o lo que estamos hablando de las rúbricas o otras formas de evaluación, ¿no? Eh, que lo miras y hasta que tú no te pones a intentar aplicarlo, no lo vas a ver. Eh, no lo vas a ver porque no te pones en ese lugar. Entonces te pones a empezar a pensar cómo puedes transformar el centro. Y esto no lo teníamos en la cabeza lo que estáis viendo. Esto es una parte de la biblioteca del instituto, eh, era una sala grandota de biblioteca, con mesas también que se daba clase, o sea, pupitres, y a, a, mi, a nuestra espalda de esta imagen sigue habiendo eh, mesas, lo que pasa es que permiten, mira, de eso no he tirado la foto, es que me hacía gracia lo de esta especie de peceras, son cinco habitáculos estos, que se cierra, les tienes que poder ver, teníamos que poder controlarlos, y, y están bastante insonorizados. Eh, la pared verde vale para grabación de vídeo, es croma, eh, y la otra pared es pizarra, pueden ellos eh, crear sus esquemas o, o sus proyectos, tienen su mesita, ay, ay, mirad que hay hasta sofás, <ríe> pueden estar a gusto... Eh, puedes dividir el grupo de 30x, 30, 30 y X, no? hoy por ejemplo me los he llevado, no son estos, estos son del año pasado, porque aquí por ejemplo tenía a mi profesora en prácticas de, del máster de secundaria en biología y geología y, y era ella la que estaba llevando la actividad, por eso pude tirar yo las fotografías, me, nos comentábamos cosas, bueno, bueno. Ella estaba llevando una actividad de eh, gamificación y yo nunca he hecho una actividad de gamificación en el aula hecha por mí. Nunca la he aplicado. Sí la he creado y no he llegado a aplicarla. Me pilló la pandemia y, y pude ver cómo la aplicaba ella, que me dijo, ¿puedo hacer esto? Era sobre la hidrosfera y ella quería que trabajasen en equipo, estaban creando una serie de maquetas que iban ganando puntos... Y yo era reticente a esta metodología, hasta que vi cómo la aplicaba. O sea, si yo pudiese entrar a las aulas de mis compañeros, como comentaba el otro día, el profesor de, de Historia, cómo da el proyecto de Roma, o, y ver cómo esta estudiante en práctica, futura profesora, hacía esto, es que apre, estuve aprendiendo de ella. Ella estaba aprendiendo de mí, de, del feedback que yo le daba, no eh, hasta lo actual o prueba esto y ya iba pasando y haciendo, eh, pues eso iba comentando a cada, iba haciendo la evaluación formativa en cada grupo, porque era todo un proceso de creación de, de esas maquetas y iba pasando de un espacio a otro que lo permitía esta transformación del espacio. Hoy, por ejemplo, me los he llevado al mismo sitio, a los míos de cuarto de la ESO, están haciendo un proyecto sobre el universo, el origen del universo, el sistema solar, y, y tenían los portátiles, necesitaban trabajar con los portátiles, entonces se meten ahí y ellos trabajan, pues bueno, yo me voy pasando y dándoles el, el feedback. Quería presentaros este ejemplo que me gustaba. Eh, quería pasar al, para, porque ya son, nos quedan diez minutos... Y como siempre con prisas, quería pasar al tema de la evaluación eh, del diseño universal para el aprendizaje. Eh, la evaluación y la inclusión. ¿Cómo tratamos la, la diversidad y la inclusión a, a nivel de la evaluación y, y qué estrategias podemos desarrollar? ¿Qué, ¿Qué estrategias podemos emplear? A ver, empiezo. Os comparto, os comparto una pantalla, a ver si nos sale bien rápidamente, simplemente por presentaros unos, unos interrogantes para reflexionar porque... A ver, se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Vale, entonces, eh, yo sí plantearía unas reflexiones en torno a cómo se utiliza la evaluación cuando mmm, partimos de la base de que tenemos un sistema educativo que nos habla de educación inclusiva, es decir, tenemos educación inclusiva implantada en nuestro sistema, ¿eso qué quiere decir? Eh, primera, primer concepto claro, la educación inclusiva no es solo para niños con discapacidad que se incorporan al sistema, o no es para un niño que viene de otro país, de otra cultura, que no conoce el sistema y, se, y, y que no conoce la lengua y se incorpora al sistema, no, no. La educación inclusiva es para todo el alumnado porque cada niño es diferente al otro. Entonces, como todos somos diferentes, todos tenemos singularidades para trabajar con nosotros y para aprender mejor, evidentemente la educación inclusiva nos tiene que servir a todos. Si no, sería un absurdo organizar todo un sistema para atender al 10% del alumnado. No, no, es fuera para todos, porque debe atender a las particularidades de, de cada alumno y de cada alumna. Ahí eso, Hay una serie de preguntas para que se las conteste cada uno, obviamente. ¿Mm? Eh, en buena lógica, eh, hay que preguntarse desde la evaluación. La evaluación tiene en cuenta las posibilidades de cada alumno, tiene en cuenta el contexto de la escuela, sirve para mejorar el aprendizaje, resulta útil para mejorar la enseñanza, apoya los proyectos, los proyectos de, de, de formación y de, y de investigación de, en el colegio. Es decir, con la evaluación realmente Mejoramos el sistema educativo, mejoramos la, la calidad de la educación, mejoramos el aprendizaje de los alumnos o de lo contrario, para qué queremos aplicar la evaluación en nuestros sistemas educativos y hago referencia especialmente al obligatorio, el sistema educativo obligatorio, porque ahí tenemos a toda la población, a toda y muchos de esos alumnos a lo mejor cuando salgan ya no vuelven a pisar una institución educativa, con lo cual la oportunidad de trabajar con toda la población está ahí. Y tenemos como docentes la obligación de sacarlos a todos adelante de la mejor manera posible. Es decir, que esas competencias clave que tienen que adquirir, las adquieran todos de la mejor manera posible. Pero claro, todos son diferentes. Entonces yo no puedo utilizar la evaluación solo para condicionar los procesos de aprendizaje, solo para comprobar unos resultados, solo para clasificarlos en función de capacidades o de aprendizajes solo para suspender a los que no se ajustan al sistema establecido... Yo pongo ahí destacar a quién destaco yo en un sistema tradicional y academicista, a los que mejor memorizan, no me atrevo a decir a los que mejor aprenden, ojalá fueran los que mejor aprenden, pero realmente con un sistema muy tradicional y muy, y muy academicista, yo a quien destaco y a quien promuevo es a los que mejor memorizan. Yo utilizo la evaluación para marginar de la sociedad a los que son, iba a decir diferentes, diferentes somos todos, a los que son un poco más diferentes, eso yo creo que no puede ser. Creo que la evaluación tiene que servirnos para conocer al alumnado, para detectar sus fortalezas, para detectar sus dificultades, de manera que a mí me permitan ajustar mi manera de enseñar a la forma de aprender del alumnado, para valorar los progresos en función de sus posibilidades, para estimular al alumnado, porque hay que valorar lo positivo, no solo hay que valorar lo negativo, que es lo que se suele hacer con una evaluación tradicional. Me tiene que servir la evaluación para mantener mi perfeccionamiento, como decíamos al principio, en el ejercicio. ...para adaptar el sistema en definitiva a las capacidades del alumnado y conseguir que todos desarrollen sus capacidades y adquieran competencias para incorporarse a la sociedad. En relación con lo que decía David antes, realmente cuando más se aprende es en el propio ejercicio de la profesión. Ya nos lo decía Elliot cuando proponía la investigación-acción en el siglo pasado, ahora nos referimos mucho al siglo pasado porque hay muchos autores que fueron muy avanzados en su tiempo... Elliot te dice, la investigación acción, es lo que decía David, la investigación hay que hacerla en el aula y sobre esa investigación yo voy promoviendo nuevas, nuevas formas de hacer porque puedo ir ajustando los procesos. En síntesis, a mí la evaluación me tiene que servir para atender a la diversidad del alumnado, para incorporar la equidad al sistema y mejorar la calidad del sistema educativo. Si yo uno calidad y equidad, yo voy a conseguir la calidad para todos, que es de lo que se trata. Y es de lo que se trata con la atención a la diversidad. ¿Cómo la consigo? Pues con el sistema. Creo que estáis viendo que vosotros sí estáis viendo la ima esta imagen. Sí, perfectamente. Eh, esto es lo que no puede ser. Perdón, que se nos ha ido. Ahí. Esto es lo que no podemos seguir manteniendo. No sé si se ven bien los textos. Yo os leo, os leo el texto. Dice, Luisa es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúdico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada, y fijaos en la última, en las dos últimas imágenes, dice, solo Juan es normal, firmado la maestra. Claro, eso no puede ser. Es decir, eso en estos siglos, en este siglo en el que, en el que, en el que vivimos, esto realmente eh, no puede ser. No puede ser porque. Porque no puedo decir que solo es normal el que es igual que yo, el que piensa como yo y el que aprende como yo digo. Eh, creo que hay que ser un poco más amplio y, y darle paso a que todos son diferentes y todos tienen el derecho de aprender. Eh, hablabas, eh, Estela, del diseño universal para el aprendizaje. Eh, uniendo lo que ya venimos diciendo desde la sesión anterior y lo enlazamos ahora, es la primera vez que el Diseño Universal para el Aprendizaje aparece en la Ley de Educación y en todos los Decretos de Desarrollo. El Diseño Universal para el Aprendizaje se viene trabajando en la Universidad de Carolina del Norte desde los años 90, pero es que aparece también en la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, y está en el Boletín Oficial del Estado Nuestro desde 2008. Y desde 2008, pues, bueno, se ha, se ha ido trabajando, pero yo creo que no de forma generalizada. Esto, yo os diría que no es tan, no es tan complicado, ni es tan complicado de aplicar, porque se está aplicando en, en muchos centros, afortunadamente, eh, pero esto exige el modelo de evaluación que ahora se está promoviendo, este modelo de evaluación continua, formativa, y que estamos intentando darle un impulso más fuerte para que de verdad llegue al aula. El diseño... El diseño universal es un diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. Por eso, si yo aplico este concepto de diseño, de diseño universal, si lo aplico al currículum, pues lo que pretendo es que el currículum resulte accesible para el mayor número de personas y que no sea discapacitante por el flexible, para conseguir el aprendizaje por parte de toda la población que tiene que adquirir esas competencias clave. Y tenemos tres principios, que son tres principios, dos puramente yo creo de metodología y uno de motivación, que son la clave para poder aplicar las metodologías de las que hemos estado hablando y ha estado hablando Mari Carmen y David. Y es que cuando nosotros planteamos un tema, un trabajo por competencias, un, un proyecto, lo que sea, un trabajo, eh, un aprendizaje basado en retos, en problemas, al, al plantear el tema yo tengo que proporcionar múltiples medios de representación. Porque no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje. Unos tienen más memoria visual, otros, otros auditiva, otros sinestésica. Entonces yo tengo que utilizar no solo, por ejemplo, el medio oral o solo el medio escrito, sino que a ser posible tengo que utilizar medios plásticos de música. De... Cuantos más medios yo utilice para representar lo que estoy intentando um, hacer participar a mis alumnos, mejor. Porque así llegará a la mayoría de ellos. También tengo que dejarles que ellos expresen de la mejor manera posible. Es decir, con un examen simplemente lo que hacemos es que tienen que contestar por escrito. No, no. Hay que dejar que los chavales se expresen con sus propias palabras y con sus propios medios. Y luego hay que buscar diferentes medios de motivación y de compromiso porque la motivación es lo que va a hacer que los chavales, que se despierte el interés, que se despierte la curiosidad, que son realmente los motores del aprendizaje. Esos son los tres principios del diseño universal para el aprendizaje que ahora nos aparecen en, en la ley y que se repiten permanentemente y se insisten en los decretos de las diferentes enseñanzas para que se apliquen en el aula. Si yo aplico estos principios a la metodología, me va a permitir desarrollar unos proyectos metodológicos, unas estrategias que me permitirán evaluar por competencias. Y si no evaluamos por y si no, si no realmente, si no aplicamos el diseño universal para el aprendizaje posiblemente nos hacemos a muchos alumnos fuera de esos aprendizajes imprescindibles ¿sí? y ya no entiendo extiendo más porque se nos acaba el tiempo como dice Estela. Lo que pasa es que el diseño universal para el aprendizaje es verdad que es muy importante y que necesitaría... bueno eso ya... Una charla completa para hablar de, de... porque la verdad que es un tema muy extenso y, y muy interesante y bueno que es también el día a día en las aulas porque efectivamente... La diversidad está ahí. Eh, Mari Carmen, ¿tenías aquí preparado que nos ibas a, a proyectar los instrumentos de evaluación rápidamente? Porque estamos ya, Rápido. creo que sobre el tiempo, ya son las 5. Comparto pantalla, Estela. Venga. Mira, voy muy rápida, porque así hago un poco alusión. Es que no, no a ver, espera un segundo que quiero ponerla. Vale, eh, visualización. Eh, vale, ahora sí. Vale, ahora ya lo veo mejor. ¿La veis mejor así? Sí, sí. Perfecto. Vale, mira. Eh, ay, perdón. Eh, bueno, <risa> había preparado unos cuantos instrumentos de evaluación para que, pues, que los que nos están viendo viesen lo que yo estaba explicando en nuestro plan de mejora que llevábamos a cabo con los diferentes desempeños y realizaciones que hacemos en los, en los talleres. Eh, a ver... Ay, ¿por qué no me va? Vale. Eh, en nuestra escuela tenemos un proyecto que es eh, la conferencia, que todo el alumnado prepara una conferencia a lo largo de toda la primaria, cada curso prepara una. Y esa conferencia se trabaja con las familias y se trabaja con el alumnado para que ellos preparen el tema que ellos prefieren y se preparan esa conferencia. Entonces, era para ver... Esta rúbrica sirve para, yo la, la damos antes de, de la realización de la conferencia, para que ellos vean todo lo que se va a trabajar, el contenido, la organización, la comunicación, los materiales y el nivel de desempeño que puede ir realizando y sería también el resultado un poco de su exposición. Esa evaluación la hacemos conjuntamente con todo el aula. Por eso es ese, esa rúbrica se trabaja a nivel individual y a nivel de todo el grupo. Y es ahí donde al principio, cuando tú no utilizas nada y haces que a lo mejor evalúen los compañeros a sus compañeros y se basan en, pues este me ha gustado, porque cuando hay unos criterios que son visibles, la evaluación es mucho más fiable y válida. Por ejemplo, esta sería de expresión escrita. Voy a hacer una, mira, de comprobación. Esta, por ejemplo, sería para autorregular el trabajo del alumnado. Esta la utilizaría el alumnado. ¿Qué hago? Ahí tengo los criterios de comprobación de un texto escrito, que puede ser para cualquier texto escrito. Esta está hecha para cuarto, quinto y sexto, pero también hay, la, la puedes ir adaptando con unos criterios más sencillos, o con un desarrollo de esa misma actividad de cómo te marque los criterios que tú quieras evaluar haciendo los indicadores menos complejos. Por ejemplo, en estructura sería, he puesto el título del trabajo, sí, no. Esto es de comprobación, solo es lo he hecho o no lo he hecho. Cuando el niño ya ha hecho todo el recorrido de su trabajo, que yo lo, lo hemos desglosado en estructura, contenido, corrección, vocabulario y presentación, tiene el resumen de su autoevaluación. Lo que mejor hago, lo pone... He de mejorar, lo pone, y ¿qué me propongo para mejorar en esas actuaciones que yo he visto mal? O no, no he visto que están en el nivel que yo quiero o que yo quiero conseguir. Esta es la de resolución de problemas, una escala de valoración con cuatro niveles de logro. Eh, otro, eh, otra lista de cotejo que utilizan ellos para autorregularse en eh, la, la realización de los talleres. Leo atentamente el enunciado diferente de los datos. Esta es para segundo, ¿vale? Esta sencillita. Cuando ha terminado el alumno de hacerse toda su comprobación, el cotejo de los criterios o de las acciones que se han elegido para, para la tarea que yo estoy resolviendo, eh, que hay un trabajo previo, evidentemente con las pautas y todo de cómo hemos de trabajar, que no me ha dado tiempo de ponerlo aquí, pero lo tenemos, eh, con todas las pautas que hay que seguir para eh, poder resolver un problema. Entonces hace lo mismo, lo que mejor hago, lo que tengo que mejorar... Y me propongo pues, una serie de actividades o de acciones que me van a hacer mejorar en, esa, eh, en ese criterio que yo no tengo muy bien conseguido, en ese indicador. Vale, pues eh, eh, hicimos también eh, la parte de, de la de la geometría, los niños de quinto y sexto hicieron presentaciones digitales para poder... Nos quedaba muy poco tiempo, entonces lo que hicimos es que se la prepararan en hacer una presentación digital de todo el contenido que les habíamos preparado con el índice y todo, entonces hicimos una, una lista de comprobación para que ellos pudieran eh, elaborar esas, esas, esas presentaciones del de, eh, contenido de geometría y luego ellos cómo se podían comprobar que esa presentación estaba correcta o qué puntos le podía faltar. Y lo mismo, la autoevaluación. Pues así es un poco cómo trabajamos los instrumentos de evaluación en los diferentes talleres y proyectos que llevamos. Hay más, pero no me ha dado tiempo de traducirlos. Los tengo en valenciano. Pero bueno, bueno. en esa dinámica es en la que estamos trabajando. Hmm. Muchísimas gracias. Tengo que despediros ya gracias, con toda gracias. la pena que me da siempre. Y bueno, quisiera hacer una ronda súper rápida. Eh, si nos quedásemos ahí una, con una frase de, de la EduCharla, de ¿cuál sería? Venga, ¿quién empieza? Bueno, pues si empiezo yo, porque si no, si no veo que no empieza nadie. Pues, <risa> eh, yo creo que, que para terminar hablando de evaluación. Eh, hay que concluir que, que un niño, una persona, no es un número. Una persona es algo mucho más rico que no podemos intentar comprimir en una calificación. Es decir, que la evaluación es un elemento del currículum más que nos tiene que ayudar a atender a la diversidad del alumnado, a, la, a atender a sus singularidades, a ver cómo van aprendiendo porque tenemos que sacar a todos adelante. Es decir, todo, todo nuestro alumnado de educación obligatoria tiene que alcanzar las competencias clave. A lo mejor unos, eh, unas competencias en mayor grado o en menor grado, según los talentos de cada uno. Pero sin, si no manejan esas competencias clave, se van a desenvolver muy mal en la sociedad que tenemos. Creo que es una responsabilidad que tenemos nosotros y que la evaluación no puede ser solo un elemento de comprobación, sino que tiene que ser un elemento de mejora del proceso para que todos alcancen esa meta. Por mi parte, nada más. Ojalá lo consigamos. Yo comparto con María Antonia que... Ahora tenemos la oportunidad de, de poder hacer que nuestro alumnado sea consciente del proceso de aprendizaje, que seamos también eh, res, respetuosos con los ritmos de aprendizaje y que esta evaluación formativa nos sirva tanto a, a nosotros como docentes para mejorar en nuestra práctica docente y ayudar a que nuestros alumnos aprendan en el máximo de sus capacidades y posibilidades, ayudándoles en ese feedback que, con, que, que conlleva la evaluación formativa. Para mí eso es muy importante porque es conseguir lo que ellos tienen el derecho, que es de aprender, no calificarles y pasar página al tema siguiente. Creo que esto con esto sería mi resumen. Muchas gracias, María Carmena. Y yo diría que, que nos atrevamos a, a probar, a probar esas diferentes herramientas y sin miedo a ¿qué, qué es eso de fallar. Si aprendemos por medio del error, pues luego reajustaremos y cada vez un poquito mejor, un poquito mejor y un poquito mejor. Así es. Bueno, pues sin más, daros las gracias por haber participado, daros las gracias también a todos y a todas que habéis estado ahí pendientes de la Educharla, eh, comentaros que ya sabéis que las dejamos colgadas y, y están a vuestra disposición para, para poder consultar, colgaremos los materiales también y bueno, nos vemos en la siguiente Educharla. Muchas gracias y nos vamos.